<risa> Iba a mirar hacia allá otra vez, <risa> señor ministro. Eh, es que mi objetivo no es sensibilizar ni concienciar. Queremos que por, de una vez por todas se apliquen nuestros derechos. No queremos tampoco abstenciones específicas. Somos personas con plena capacidad. Eh, hablado de un Estamos eh, hablando de un sector del alumnado con una lengua de signos propia, con la que se siente cómoda y con la que quiere acceder en los diferentes ámbitos eh, y queremos que esté presente en todas las etapas educativas. Eh, si, de, si es cierto todo lo que ha dicho, ¿por qué siguen escribiendo, eh, pasando este tipo de casos? ¿Por qué me siguen escribiendo diariamente? Eh, eh, hablando de, este, de esta problemática, eh, mira, esta, mire, esta, señor ministro, esta interpelación estaba planificada para el martes pasado, eh, que casualmente, y no es broma, era mi cumpleaños. Y yo pensaba eh, pedirle con audacia que me hiciera un regalo. Y un regalo para todo el alumnado sordo. que, que junto a las comunidades autónomas y junto a una inversión adecuada en educación y una financiación justa, aborden esta cuestión eh, de forma urgente. Eh, bueno, ya no quiero alargarme más. Quería agradecer a las organizaciones, diferentes organizaciones que, nos, que, pues, que nos están eh, colaborando día a día. Eh, y decir que mientras que los políticos vamos y venimos, eh, políticos van y vienen, las asociaciones y movimientos sociales son las que permanecen. Entonces, me gustaría dar las gracias a la Federación de Comunidad Valenciana de Personas Sordas, a la CENSE, a, la, a FILSE, a VIPANS, a PANCE, Asociaciones de Padres y Familias con Hijos Sordos y a Pacide, eh, a Plataforma Volem Signarios. Ellos son los que día a día están peleando las familias, padres y madres que por sus hijos pelean que tengan ese acceso adecuado a la educación, al igual que el resto de, de personas. Ya para cerrar, eh, eh, un alumno me ha pedido eh, hacerle una frase de forma directa, señor ministro, es un alumno joven de 16 años, y dice, por favor, señor ministro, cómprese un día unos buenos tapones y vaya un día, tan solo un día, y vaya al Consejo de Ministros o a un pleno en el Congreso e eh, intente empatizar con nosotros, con nuestro día a día, en clase, sin intérprete de lengua de signos. Muchísimas gracias por escucharme, señor ministro, eh, señorías. Eh, ah, y se me olvida decir que presentaremos una moción con secuencia de interpelación. Esperaremos el apoyo del resto de grupos, eh, ya que en este tema no existe la ideología. Eh, muchísimas gracias. Gracias, Senador.